Hola, ah. yeah. late leaving and then I este nuevo video, bueno, el primer video, el... no. El primer video del año 2019, feliz año a un colombiano, que no sé si se puede apreciar en la cámara No, se ve negro No sé por qué se vino por Venezuela pues. No, ya me voy Ah bueno, ya se va, gracias a Dios <risa> Bueno, quería decirles que a partir de hoy voy he empezado a subir video todos los días Si es que se puede, si es que el internet me lo permite Pero ya tengo muchos videos preparados Mañana voy a grabar y voy a grabar muchos videos Y los voy a tener muy programados para que no falte contenido en el canal Así que atentos, tenemos un canal de Discord súper, súper, súper super activo Está Kelvin ahí, Kelvin, gracias por el apoyo Alan, a Alan, a. Wey, hay otro que se me olvida. ¿Quién será? Bueno, lo voy a poner aquí en la pantalla. Nicas, porque, porque no diga que no lo salude. A ti, wey. Aquí. Ti, a ti. Gracias por, por ayudarme con el canal de Discord. Gracias por ayudarme con el canal de Discord y ya sabes. Síganme en Twitter, Facebook e Instagram y. Todas las redes sociales que salen aquí abajo Vaya, ahí en la, en la descripción están todas las redes sociales que... Y bueno, Ay, no, no, no, no. Eh, hoy voy a tratar de meter en este video todas las cosas que grabé Cosas cortas Toda oh, la mierda se cayó, wey eh, eh, Quiero empezar desde hoy porque siento que estoy perdiendo el tiempo Y, y me la paso todo el día sin hacer nada porque eh, Estoy moviendo, ah, es otra cosa que no puedo decir Que es una sorpresa que pronto en un mes, dos meses ya Van a ver el gran cambio que va a haber en el canal Miren, ahí está Moisés Saludos desde YouTube, desde Ocumare de la Costa. Bueno, de verdad, gracias por todo y bueno, ahí le vas los videitos. Un oh, mames. Está en el pinche baño y se fue la electricidad, qué. A ¡Ah, la madre, qué es eso. Ah, mi pinche gata ¿cuál es. <risa> Háblame el migo, qué está haciendo. <risa> Ira, ira, ira, ira, ira, ira. Menor, no me cague el video, por favor. Ajá. Menor, collazo Quieto, ¿qué pasó, el mío? ¿Qué pasó, menor? No mames se desapareció no, para, wey Mano, mano, mano Corre, corre, manu, corre Corre, corre, corre Mira tú dame tú, todo lo tuyo No ¿Qué te vas Oh vale, hago una colita. <risa> ¿Qué es eso? Vengo a traerles el pan de cada día. <risa> ¡Hey! hey Robaz, yo hey. Ah, pues yo no soy fotógrafo, dame el pan. Estamos aquí en la playita? Ahí está Miguel Moret. Arroba Miguel Moret. La fiel camarita aquí. Hola. y con pura persona normal eh. sí, todo sobre cualquier aquel wey ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! helicóptero a la ¡Ay! ¡Un ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Hay ¡Un ¡Ay! helicóptero a la vista. Un helicóptero, Espero que les haya gustado, sígueme en todas mis redes sociales, suscríbete más que todo suscríbete porque apoyas mucho el canal y dale like, bastantes likes, porque de verdad necesito su apoyo, es la única forma que les pido apoyo es dándole likes para que lleguen más personas y sigamos subiendo y sigamos creciendo y pronto, o sea, está mi PC grande ese año, pero estoy con una mini laptop ahí, edito súper horrible, pero le voy a dar con todo. En el camino vamos comprando todo, la webcam nueva, después eh, todo para hacer directos de nuevo ya. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Bye.